El pez arahuana La arahuana plateada o arahuana amazónica es una especie de pez de agua dulce de la familia Osteorosidae. Esta especie se encuentra a 2.5 kilómetros del Rupuni y Río Oyapoque de Sudamérica así como en aguas tranquilas en La Guyana. Este pez tiene escamas relativamente grandes, un cuerpo largo y una cola afilada, con las aletas dorsal y anal, se extiende todo el camino hasta la aleta caudal pequeña, con las que están casi fusionados, puede crecer hasta un tamaño máximo de 120 centímetros. a diferencia de la araguana negra, la araguana plateada tiene los mismos colores durante toda su vida, la especie también se conoce como pez mono, debido a su capacidad para saltar fuera del agua y capturar a su presa, por lo general nada cerca de la superficie del agua esperando su presa potencial. Aunque en las muestras se han encontrado restos de aves, murciélagos y serpientes en sus estómagos, su dieta principal consiste en crustáceos, insectos, pequeños, peces y otros animales que flotan en la superficie del agua, pero que su poderente levadizo como la boca es exclusivamente adaptada para la alimentación. Las arabanas a veces se eh, llaman pez dragón por los acuaristas, por sus brillantes escamas como una armadura y barbilla con una reminiscencia de la descripción de los dragones en el folclore asiático. Estado de conservación. La araguana plateada actualmente no forma parte de la lista de CITES, ni en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es uno de los peces ornamentales más populares de América del Sur, sin embargo, y por lo tanto están en estado de conservación. Como se informó por Environment News Service en agosto de 2005, el uso de la población de araguana plateada fue motivo de una disputa entre autoridades brasileñas y colombianas. Araguanas plateadas juveniles se encuentran atrapados en Colombia para la venta como peces de acuario. Mientras que el pueblo de Brasil, Amazonía, captura de peces adultos de alimentos. Una fuerte caída en el número de araguanas había causado a las autoridades brasileñas para prohibir la pesca de ellos entre 1 y 15 de noviembre. Los colombianos, por su parte, se prohíbe su captura el 1 de noviembre y el 15 de marzo. La arahuana plateada es a menudo utilizada como mascota por acuaristas con experiencia, al ser considerado un sustituto accesible de la arahuana asiática, Aparece en el apéndice y uno y por lo tanto es difícil y costoso de obtener legalmente. Como pez de acuario. Para mantener uno de estos peces de gran tamaño, un acuario de tamaño adecuado es importante. El tamaño mínimo del tanque con recomendable para una arahuana plateada es de 1000 litros. En ningún momento una arahuana debe mantenerse en un tanque más estrecho y más corto que la longitud del pez. Una muestra de los se puede mantener en un tanque más pequeño, pero a medida que crece necesitará un tanque más grande para prevenir las deformidades y para asegurar la máxima longitud y la duración de la vida del animal. Estos peces son capaces de saltar fuera del agua y salir del acuario, por lo que es necesario poner una tapa o utilizar un tanque alto con el nivel del agua bajo. Condiciones del agua. La arahuana plateada prefiere agua blanda con un pH entre 6.0 y neutral. Es necesaria una filtración fuerte para ayudar a estimular su ambiente, aunque se puede adaptar a la mayoría de los suministros de agua y prosperar. Un 25-30% de cambio parcial del agua u semanal. El uso de sifón para los residuos y otros detritos es necesario uno o dos veces por semana para mantener las excelentes condiciones de agua. La temperatura del agua debe oscilar entre 24 grados y 28 grados centígrados con el ideal de 26 grados centígrados. Estas especies se les puede ofrecer alimentos sustanciosos tales como insectos, camarones, pescado, carne de corazón, ramas, etcétera, Aunque es mejor para alimentar a las arahuanas con palets flotantes que ha sido específicamente para peces de ese tipo. Hay varios tipos de alimentos en el mercado de algunos de los fabricantes más grandes de la marca del nombre de los productos pesqueros que se hacen con esta especie en la mente. La alimentación de las arahuanas de esta manera ayudará a evitar la caída de ojos, una condición en la cual uno de los ojos esté vueltos hacia abajo. En la naturaleza de la arahuana, pasa la mayor parte de su vida de exploración de la superficie del agua de la pesa, pero va a aprender en un ambiente del acuario a mirar hacia abajo por la comida que cae al fondo de su tanque, con el tiempo uno de los ojos de forma permanente a la baja caída. Sin embargo, algunos araguanas son alimentadas exclusivamente en los alimentos pelet flotantes que también han desarrollado caídas de ojos repentinas después de chocar violentamente con el tanque. Otra condición puede desarrollarse es ojo nublado, uno de los ojos se ve raye como el arawana se da vuelta hacia los lados para recoger alimento de la parte inferior, naciendo así los ojos nublados. La condición de los ojos nublados se puede tratar mientras que la condición de gotas oculares que no lo es. Mantener una araguana casi exclusivamente en una dieta de palé no solo proporcionará a los peces una comida equilibrada es más rentable y por lo general evita los problemas de salud. Muchos acuaristas recomiendan no alimentarlas con peces vivos para evitar riesgos de transmisión de enfermedades y posibles lesiones de la araguana al tragar. De atrapar tra a sus presas en el reducido espacio del acuario. El gusano de la harina es indigesto para las araguanas, por lo que es mejor evitarlos. Este pez se puede mantener con otros peces de agua dulce siempre y cuando sean lo suficiente grandes para no ser consideradas presas y toleren la natación activa de la araguana. No es recomendable mantener más de un ejemplar de arahuana en el mismo tanque pues son animales muy territoriales. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.